¿Qué opinas eh, de la leche común? ¿tanto? Bien, la leche común hoy es un producto industrial. No lo recomiendo. Porque la realidad nuestra, cuando uno realmente es feliz, no consume. Una persona feliz no tiene necesidad de estar consumiendo todo claro. el Lo que sí les pido es que por favor se suscriban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 Sí, son eh, dos. Repetiremos alta la pregunta porque no sé si escucho bien. Si existen suplementos naturales sí, para el. O, o hay alguna vía natural para tratar esa... Es sí, sí. Metabólico pero... y e hipotiroidismo. E hipotiroidismo, sí. Tengan cuidado porque hoy se venden muchas cosas. Eh, hay algunos que están contraindicados. Hay que ver qué tipo de hipotiroidismo es. Si es una tiroiditis Hashimoto, hay, hay, hay algas que se recomiendan habitualmente que estarían contraindicadas por el exceso de yodo. Es difícil de de responderla, y bueno, y no es el tema de hoy, pero Pilar eh, si vos empezás a dejar los plásticos y aumentar las cáscaras seguro vas a mejorar el síndrome metabólico y en el caso de la tiroides bueno, hay que ver cuál es el diagnóstico la causa del hipotiroidismo es más difícil eh, pero sí, se pueden utilizar suplementos naturales pero ojo, no reemplacen si están, por favor, si están tomando medicación eh, tienen que hacer el cambio, ir haciendo los controles de laboratorio si hay que usar suplementos Naturales, si se pueden, se usarán, pero no los dejen, o sea, no reemplacen la medicación de golpe por un suplemento natural, por favor. Ok, acá Pía nos dice que en un momento dejaron ellos la el harina y que el cambio emocional fue increíble. Gracias, gracias, sí, sí. Es bien, eso me interesaría abordar, no lo abordamos. Además de esa adicción que producen, vieron que yo mencioné en un momento el tema de hiperglucemia. Hola, Rodolfo. Frente a la hiperglucemia. El cuerpo produce insulina. Y la insulina baja nuevamente la glucemia de golpe. Al bajar la glucemia de golpe, yo me apago. Hago uh, Y medio como que me, me, me, me apago, me desconecto. Uh -huh. ¿sí? Frente a una hipoglucemia leve, primero me excito. Entonces voy en busca de más azúcar. Y si la hipoglucemia es más severa, baja de 60, 50, 40, me empiezo a apagar y puedo entrar en coma. ¿Sí? Wow. Entonces produce embotamiento, produce un embotamiento, produce cambios en el estado de ánimo. Entonces, mm. por momentos consumís harina, azúcar, te estimula, estás hiperactivo y después te bajonea y te deprime. Entonces este embotamiento lleva a lo que decía ella, eh, dejas de pensar con claridad, no podés pensar con claridad. Por eso lo primero que me dicen los pacientes cuando empiezan estos cambios es, una, me siento más liviano, ¿Por qué? Porque bajan los los, los procesos Uf, inflamatorios. Y segundo, porque hay mayor claridad en el pensar. Al dejar harinas y azúcares e incorporar uh, alimentos con luz, vos incorporás frutas y alimentos naturales, esos tienen luz, tienen luz solar. Sobre ese tema hay otra charla en YouTube, después les digo. Vos empezás a, a, a ver todo con más claridad. Y se te acelera el proceso de, de percepción... Empezás a darte cuenta de cosas, te empiezan a caer más fichas. Por eso al principio de la charla dije que cómo tiene que haber esto para acompañar la contextura actual de este gran como cambio de paradigma, porque se necesita que estar muy lúcidos, muy despiertos. Eh, sí, eh, pero y, no, no implica estar... Eh, ¿Qué palabra usaste? Mucho más atentos. No, no, no. Uno está... ¿no? A ver... ah uno No es que uno esté... Eh, don Juan eh, le decía a Castaneda. Más en contemplativo, su libro, ¿no? Más, más alerta, contemplar, más. Contemplar. Uh, para, más no, esto lo quiero o no lo quiero. Entonces yo tengo capacidad de discriminación. Y elegir libremente. Puedo discriminar y elegir. No, para, no, no quiero esto, voy a elegir esto. Claro, en vez de actuar por reacción, eh, como reacción de programas de supervivencia básicos, eh. que eh, eso veo, eso quiero, que es la compulsión a comprar o a comer ciertos alimentos. Voy a poder empezar a elegir, ¿no? Porque sí. tengo justamente al consumir otro tipo de alimentos más orgánicos en conexión sí. con, con la luz solar, con la naturaleza, con lo verde, me da más la posibilidad de, en vez de reaccionar y comer por, eh, por, por, o sea, por como compulsivamente, acciones poder acciones elegir. En vez de que re reaccionar. Comer. Accionar en vez de reaccionar. Entonces accionar voluntariamente en vez de... Claro, reemplazar con, acá me dice, eh, me cambió la vida, dejar la harina blanca, reemplazo con frutas, avena, harina de mandioca, ¿qué opinan? Claro, el tema también estaría cuando uno empieza a reemplazar, no hacerlo directamente así como kamikaze y zambullirse a la pileta porque sí. le puede pasar esto, sí. entonces sí. Pues, ahí vos sí. acompañás con, sí. toda una, a nivel con psíquico, todo un cambio de hábitos, porque tu programa sí. es cambio de hábitos, no es cambio sí. de alimentación sí. nada más. Sí que la medicina por ahí es la, eh, tradicional es más la pastillita, toda la pastillita para resolver un síntoma, esto es cambio de hábitos para tener hábitos de vida, bueno, más saludables yo lo recomiendo y bueno es mi última obra y déjame que fue eh, pues, una ah, obra familiar con mi hija, cabero, con ahora todo, el curso de primeros pasos, donde recomiendo un cambio gradual, ¿por qué que el cambio, recomiendo que el cambio sea gradual? por varias cosas, uno acostumbrar el paladar a nuevos sabores y desacostumbrarlo a los aditivos químicos acostumbramos el paladar dos ah. acostumbrar el intestino sí. a digerir más alimentos con fibra sí. y menos harinas y aditivos químicos y azúcares uh -huh. y carnes acostumbrar a la familia al hábito familiar sí. en vez de esto consumir esto el hábito cultural cuando sí. salgo a comer afuera elijo esto en vez de esto pues ¿Ah? y porque en Ayurveda recomiendan también el cambio gradual porque es lo que se llama el término ajamkara que es eh, lo que sería mi personalidad o lo que yo creo como mi personalidad si yo hago un cambio muy brusco no me reconozco a mí mismo siquiera ah. entonces el cambio debe ser gradual para decir no, yo ahora estoy eligiendo otra cosa yo ahora voy a responder de esta manera yo ahora voy a tener ritmos más, eh, más tranquilos yo ahora voy a... Entonces voy construyendo una nueva personalidad. O sea, lo que diciendo Ajankar. que este cambio de hábitos también te lleva a un cambio psíquico, ¿no? Y psíquico y ese cambio psíquico cambia tus acciones y tus acciones cambian tu realidad. Y ese cambio de realidad cambia tu vida. Claro, ¿Eh? claro. Somos, sí. Nos convertimos en creadores de nuestra realidad. En cambio, si nos dejamos manejar por lo que dice el mercado, creamos una realidad que le conviene a ellos. Claro. ¿Sí? Porque la realidad nuestra, cuando uno realmente es feliz no consume. Una persona feliz no tiene necesidad de estar consumiendo todo claro. el tiempo. sí, yo me doy cuenta ah. que en general no consumo, pero porque vivo, vivimos en verde, nosotros crecimos acá, les cuento con mi hermanito, <risa> en esta parte, en esta zona verde, y estamos muy acostumbrados a eso. Entonces de repente no salíamos por días o semanas de este lugar. Y bueno, las diversiones pasaban por otro lado, recoger el, hojas de eucaliptos cuando venía la tormenta, limpiar una pileta sucia, bueno cosas así y yo me di cuenta que el momento que fui a Estados Unidos, en el momento, un día, dije, bueno, voy a hacer algunas compras para llevar a Buenos Aires y me di cuenta que en el shopping me daba como ganas de comprar y yo no uh -huh. había estado, en tres meses necesité comprar nada pero estando ahí, frente al producto, me, me distraía, era como entrar en un lapsus sí. y ganas de consumir, dije, tengo que trabajar para poder comprarme todo esto uh -huh. entonces ahí me di cuenta cómo uno cambia de percepción, ¿no?, directamente, cuando entra a dónde pone la atención que esto es lo que yo entreno, esto de es cambio, cómo crear la realidad entrenando la atención, a dónde voy a poner la atención, en el adentro, en el afuera, en escucharme, en distraerme, eh, en encender la televisión y tragarme lo que lo que me muestran. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra alguna otra pregunta? Sí. Eh, de ¿Qué alimentos que den mucha energía se pueden consumir y que no engorden? <risa> Bueno, una, y voy de también, estante. que perdón, a Analia le contesté una parte, pero no le di una opción, es el consumo de harinas integrales. ¿sí? Las harinas integrales son hidratos de carbono complejos. Entonces, como viene, es un hidrato de carbono complejo y tiene fibra, nuestro sistema digestivo le da más trabajo y, le, y más tiempo digerirlo. Entonces, dan más no solo dan más saciedad, sino que al tardar más en digerirlos, la glucemia se mantiene estable más tiempo, ¿sí? Entonces, la, la cadena de carbono se va rompiendo lentamente, se van liberando esos azúcares de manera gradual y me mantiene la energía durante más tiempo, ¿sí? Hay dos tipos de energía, la que proviene de los hidratos y la que proviene de las grasas, ¿sí? Si uno hace actividad física no habría problema, es más, si uno hace y realiza actividad física tiene que aumentar el gasto eh, la ingesta calórica, ¿sí? Eh, bueno, ahí habría que hacer el cálculo según edad, sexo y actividad física que realiza, sí Pero los hidratos de carbono, por ejemplo, los cereales integrales, sería una opción de una energía de calidad. ¿Eh? Vos que practicás mucho deporte, consumir una tostada de pan integral podría ser una buena opción, o dos, según la ca cantidad de deporte que vayas a realizar ese día. Preguntan por el consumo de clorofila. No sé si ya uh -huh. nos bueno, vemos. Yo mencioné en un momento... Clorofila. No, no, no nos vamos de tema. Yo en un momento menciono lo, el concepto de luz en el alimento. Ajá. La clorofila es una forma de ingerir luz. Eh, hay una charla que di en Brahma Kumaris, había como ciento y pico personas, muy linda, eh, que se llama Fortaleza Física y Espiritual. Está en mi canal de YouTube, Fortaleza Física y Espiritual, y hablo del concepto de luz en los alimentos. Bien. La clorofila vendría a aportar eso, vendría a ser un aporte como un, un boost, un, un, un boost de un turbo de, de luz. ¿no? Claro. En nuestro shock. Eso, un shock. Shot. Acá está Sol desde Boston, Sol está embarazada a punto de París. Felicitaciones, Sol. Sí. Bueno, eh, alguien más teníamos a.. Álvaro, Enrique ¿Quieren preguntar algo? Bueno, yo le puedo hacer una pregunta sí. a Roberto Ya que el tema es adicción Y como toda adicción va a crear un cuadro Con signos y síntomas ¿Cómo puedo hacer yo para darme cuenta Si yo estoy entrando en una adicción A los alimentos o a alguien de mi familia Y cuáles serían los principales consejos para, para darle a esta persona, para que pueda salir de adicción. Bien. Qué buena pregunta, Son dos doctor. preguntas, dos preguntas, gracias. Una es cómo hacer el diagnóstico de si soy adicto o no, y dos, si lo, me encuentro que soy adicto, cómo dejarlo. Eh, la primera es, como te dije, lo del repollo. Si yo te digo, deja de comer repollo, te pongo un repollo ahí, y no te va a generar ninguna dificultad dejar de comerlo. Ahora, si yo te digo, no comas más harinas blancas, y vos decidís, bueno, no, no voy a comer más harina blanca Porque este loco, el doctor Vital, me dijo que no coma más Pero vino un amigo Y te puso unas medalunas Escuchá la charla oh, cuando soy el ejemplo de la medialuna, medialuna de, de manteca de manteca versus galletita de arroz Mata galletita de arroz de de... En la charla TED lo menciono bueno, Si yo te como una medialuna de manteca no adelante O alguien te trae algo con harina Y empieza ese, esa puja Esa lucha por lo como o no lo como es ese centro de satisfacción que está buscando ser estimulado eso es una demostración de que estás adicto ¿Sí? entonces la lucha o la dificultad por dejar de comerlo de esa manera estarías haciendo el diagnóstico y cómo hacer reemplazarlo y ahí voy a nutricionistas y sus galletas de arroz, por favor, un obeso que está adicto a estos productos, tal vez porque en la facultad no se sí. de nutrición no se explica el concepto de adicción al alimento industrializado. Eh, vos tenías que satisfacer ese centro de alguna manera. Y ahí es donde entran los reemplazos saludables. Buscar satisfacer ese centro con otro producto. Por eso yo decía, media luna de manteca mata galletas de arroz el centro de satisfacción va a decir quiero la de luna quiero la luna. Si yo voy y le doy a esa galleta de arroz, le pongo una palta con oliva y un poco de sal, estoy motiendo grasa y sal. Me voy a quedar más tranquilo. Y el mito ¿Mm? este de que engorda la. Porque a mí siempre me encantaron las palta, las nueces, las almendras pero hay gente que cree que engorda porque toma, come una banana, porque la sí. banana tiene calorías, son gorda porque come una palta, entonces sí. la dejan de comer es terrible es terrible, Es terrible, yo me muero pero no. Ya no, no sé cómo explicarle a mis amigas que al revés eh, mm. que, que justamente van a sentir eh... Eh, otro de los trucos de la industria es que son alimentos hiper son concentrados e hipercalóricos ¿sí? yo prefiero que alguien en dieta se coma dos bananas que le van a aportar con mucha furia, 150 kilocalorías, una banana grande, dos bananas, 120, 150 kilocalorías, un alfajor te aporta el doble en un cosito así. ¿sí? Entonces, hay que tener cuidado porque el producto industrializado es muy fácil de comer, como decía, no tiene fibra, y en muy poco me puedo pasar de mi, de mi necesidad calórica. ¿Quién puede comer? Bueno, hay gente que lo come porque está acostumbrado, pero es muy difícil comerte tres frutas una atrás de la otra. Es difícil comer fruta. Bueno, es algo que lo comas en ensalada cortadito. Bueno, un clérigo. <risa> eh, porque la fruta, insisto, hay que masticarla, activa el centro de saciedad, tiene fibra, distiende el estómago, activa el centro de saciedad. ¿sí? Entonces es difícil pasarte de fruta. ¿sí? Y además, no solo da saciedad, sino que aporta vitaminas, minerales, es fresca y aporta luz. A diferencia de un producto de un una galletita, un alfajor, que lo que hace es aportar calorías. Uh -huh. ¿eh? Y aditivos químicos. Uh -huh. este ah, Bueno, ay oh, Dios, tantas preguntas. Los eh. licuados. También podría ser otra forma, eh, Mariana, podría ser otra forma, que es distinto, porque me resalté en eso, porque es distinto Venezuela. a los jugos. Hola. En el licuado yo estoy poniendo la fruta y entera familia. y estoy ingiriendo la fruta entera y la fibra. En cambio en un jugo, que son esas máquinas tipo extractoras, Ahí sí habría que tener cuidado con las calorías. Gracias, Mariana, por la pregunta. pi Pianelli. Sí, es médica psiquiatra. Gracias, Mariana, Pero por la cuántica, pregunta. Porque no en una persona con problemas de glucemia, un jugo que puede resultar muy natural de zanahoria y remolacha, va a producir picos de hiperglucemia. Y va a seguir con el mismo problema. ¿Sí? Porque yo en el jugo estoy ingiriendo... Eh, se absorbe rápidamente el azúcar de la remolacha y bueno el azúcar sale de la remolacha y de la ca o de la caña el azúcar de la remolacha y la zanahoria si yo no las como con la fibra ¡puf! me produce un pico de hiperglucemia ah, si te interesa el tema lo no podemos sabía. trabajar wow. es distinto comerme la zanahoria cruda a mordiscos que tomarme el jugo de zanahoria el wow. índice glucémico ah, es eso distinto. no lo sabía yo sí es muy interesante preguntan por la carne Mmm, temón, ¿eh? ¿Cuál es la pregunta? Y la leche concretos. La leche y la carne, claro. Esto de que a veces Lo quitan de las dietas. Hay gente que no sí. los no los tolera. Hay cada vez más gente no los tolera. ¿sí? Mm -hmm. Una cosa, la típica pregunta, sean más concretos. Esta es otra. Empecemos a ser más críticos con las preguntas también, ¿sí? ¿Qué eh... opinas de la leche común? Bien, la leche común hoy es un producto industrial. No lo recomiendo.